Buenas noches. Precisas comer pan con mantequilla en las noches. Que te preparen sopa y le pones huevo para las mañanas. Y la carne, un kilo y medio, para los mediodías. Y te compras medio kilo de queso. Y te compras también medio kilo de granos y cinco salchichas. ¿Ok? Además, puedes hacer espagueti o puedes hacer arroz. ¿Oíste? Bien. Pasemos a otra cosa muy importante. Mantener la calma. Hay que mantener la calma ante las situaciones de la vida. Ciertamente acontecerán problemas, pero uno tiene que saber manejarlo. Hay personas buenas y personas malas en el mundo. El secreto es saber lidiar con ellas. La mejor manera de lidiar es apartándote de ellas, ignorándolos siendo cortés y riendo, pero no socializando demasiado, porque tú no eres psicólogo para estar hablando marisqueras, tú tienes que enfocarte en hacer tus cosas bien, en avanzar cada día, en lograr tu objetivo, así que no le pares bola a nadie, cumple tus obligaciones y sé feliz, sé feliz y ámate bastante, reúne tu dinero y así, adelante, adelante, porque al final todo lo que vas a tener eres tú mismo. Tú mismo te vas a dar lo que necesitas. ¿Entiendes? Entonces actúa de ese modo.